de Amparo y sobre la aplicación de uno de los varios casos que él está llevando en defensa de las comunidades y todos indígenas. El maestro Raimundo Espinosa Hernández es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, es licenciado en Ciencia Política además por la UAM, es especialista además en Derecho Constitucional por la Facultad de Derecho de la UNAM es especialista en Derecho de Amparo, además por la Universidad Panamericana. Es maestro en Derecho Constitucional por la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Tiene un diplomado en Juicios Constitucionales en el ITAM está certificado en un curso intensivo sobre derechos económicos, sociales y culturales DESC en América Latina en contexto global del programa de justicia global y derechos humanos de la Universidad de Los Andes, Colombia y la Global School of Socioeconomic Rights es además eh, profesor de asignatura en las carreras de derecho y promoción de la salud en la UASEM de manera que también es mi colega es profesor adjunto en la Facultad de Economía de la UNAM, es becario de CONACYT como asistente investigador nacional, nivel 3 eh, y que por sobrada eh, modestia no eh, dice que es del doctor Oscar Correas eh, Vázquez. Eh, es además eh, colaborar, un colaborador de la revista Crítica Jurídica, revista latinoamericana de Política, Filosofía y Derecho es miembro de distintos proyectos de investigación y de enseñanza académica en UNAM es además ex asesor del Capítulo México en el Tribunal Permanente de los Pueblos que además hay una publicación sobre ello eh, es, a, es ex asesor de la OIT en Ginebra en Suiza ex asesor jurídico de la Asociación Latinoamericana de Integración en Montevideo, Uruguay asesor jurídico de la Asamblea Nacional de Apertados eh, y la Red de Defensa del Maíz es abogado postulante en varios procesos colectivos, es investigador independiente de Casi Pop, eh, Casi Pop eh, es autor de un libro que recientemente ha sido presentado en la, eh, y tiene algunos eh, ejemplares que va a regalar, va a obsequiar, no sé si va a ser RIPA o cómo lo va a hacer, pero bueno, ahorita vamos a ver cuál es la dinámica, es... Eh, eh, eh, conferencista también en diversos espacios eh, académicos y sociales en México y otros países. Bueno, de lo que se trata hoy es justamente de trabajar una de las figuras eh, que en el campo del derecho son sumamente interesantes que es la figura del juicio de la amparo, que como ustedes saben tiene eh, un referente dentro de nuestra constitución política, si no mal recuerdo en el artículo 103 y 107 de la constitución, Corrígeme si estoy mal, y eh, justamente tiene un eh, primer antecedente muy importante, la constitución de Yucatán y no es casualidad que justamente sobre lo que él nos viene a hablar es de un caso de Yucatán eh, en, eh, en el proceso yucateco es bien interesante que sobre la constitución eh, general de la república eh, que era conocida como las, eh, las 12 reglas, casi como las 12 tablas, ¿verdad? Eh, y, esa, eh, eh, y justamente fue en el plano yucateco que se hizo, eh, que se intercedió justamente en la primera constitución de Yucatán en la figura del amparo. De manera de que esta figura es sumamente relevante y ha sido eh, sumamente utilizada por varios procesos en México, eh, justamente, eh, primeramente en la defensa de los juicios agrarios. En, después del cardenismo, de una forma muy eficientemente por eh, los grandes eh, constitucionalistas mexicanos y justamente hoy, en años recientes, la figura del amparo eh, como eh, eh, justamente una forma de, de, para velar y proteger los derechos eh, constitucionales, eh, pero también tras la reforma de, eh, constitucional que se hizo, eh, sobre la defensa de los derechos humanos, pues también eh, es sumamente relevante esta, esta figura. Eh, yo sin más eh, les dejo eh, la presencia del maestro Raimundo Espinosa, con quien desde hace varios eh, eh, años, no muchos, porque él es muy joven, yo ya estoy más viejo, eh, eh, hemos eh, compartido algunos espacios y ha sido sumamente fructífera la... la la, el intercambio de ideas y sobre todo pues el, el, el, el compañerismo que hemos tenido a lo largo de, de, de todos estos años. Adelante, este es tu casa también. Gracias, gracias Carlos. Eh, bueno, pues buenos días a todos. Quiero primero agradecerle a Carlos y a Claudia, que no tardará en llegar, por la oportunidad de participar aquí en, en el seminario, de platicar con ustedes. Eh, pues sobre temas sobre, específicamente un tema que pues es eh, tiene gran relevancia ¿no? en los procesos recientes los procesos colectivos recientes de defensa del territorio de nuestro país y que es un tema pues, muy arraigado digamos en la cultura jurídica eh, mexicana y un tema eh, que es bastante complicado eh, no digamos para eh, los miembros de comunidades indígenas líderes sociales activistas eh, gente en general interesada en, en, en conflictos socioambientales o disputas de territorio, sino que es bastante complicado incluso para los especialistas ¿no? para quienes estudian o han estudiado derecho eh, pues es eh, estudiar el juicio de amparo pues es una eh, es uno de los retos ¿no? por, la, por diferentes motivos, pero entre otros bueno, por la alta competencia técnica que se requiere ¿no? para tramitar este tipo de este tipo de juicios ¿no? eh, bueno, incluso eh, claro, entre quienes estudian o se especializan en amparo pues también eh, no creen que cualquiera que estudie amparo conoce todos los procedimientos del juicio de amparo no eh, es, bastante, es bastante complicado ahora voy a platicar un poco más de eso eh, mi intención es ahora, según eh, lo que había platicado con Claudia, con, con Carlos pues presentarles el panorama del juicio de amparo tratando será un gran esfuerzo eh, pues de facilitar el acceso a, pues a los procedimientos implicados en el juicio de amparo ¿no? en la tramitación del juicio de amparo, los requisitos, etcétera ¿no? de la demanda, el en fin, efecto de la sentencia toda esa parte técnica que es muy complicada eh, y sobre todo, eh, que me parece que eso podrá facilitar un poco más eh, eh, pues el acercamiento al juicio de amparo y que también me parece que es algo que puede ser mucho más significativo para ustedes, especialmente para los que no son eh, abogados pero claro, también para los que lo sean eh, pues que platicáramos platicamos, platicamos un poco sobre un par de, de juicios en los que yo he tenido la oportunidad de participar en la península de Yucatán ¿no? como dos casos que nos permitan pues un poco poner en contexto y en movimiento pues lo que yo les voy a platicar de una forma que espero sea accesible, pero que no deja de ser complicada y que incluso puede ser tediosa. ¿no? Digo, les advierto para que estén ya conscientes desde ahora ¿no? que hay una dificultad en estudiar el juicio de amparo. Y la primera dificultad es que si uno quiere aprender amparo, no le queda más que leer la ley de amparo. ¿no? O sea, lamentablemente no hay de otra. Quien quiera aprender amparo empíricamente pues lo podrá hacer, pero tendrá muchísimos huecos. ¿no? Eh, y claro... Pues no va a alcanzar nunca con leerla simplemente la ley anda, ¿no? Ahora vamos a platicar qué más hay que revisar para más o menos tener ese conocimiento. Bueno, eh, el otro punto con el que quisiera otra premisa, ¿no? Con la que quisiera comenzar. Eh, bueno, ya dijo Carlos. Yo colaboro desde hace ocho años en la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Coordino un grupo de abogados, eh, pues que trabajamos en diferentes procesos colectivos de defensa del territorio. Eh, o eh, de colectividades afectadas en, en su derecho al medio ambiente, ¿no? eh, por diferentes tipos de proyectos en todo el país. ¿no? Eh, además, bueno, yo eh, participo como asesor o consultor en diferentes procesos en América Latina, eh, en fin, ¿no? también sobre temas, sobre temas ambientales especialmente y sobre cuestiones eh, relacionadas con derechos de comunidades indígenas el trabajo que nosotros hacemos en la asamblea también de, debo decirlo es un trabajo completamente gratuito y solidario con las comunidades no cobramos un peso por lo que hacemos ¿no? eh, bueno, esto porque eh, también quiero que quede muy claro desde dónde es que yo hablo ¿no? Eh, yo no trabajo para autoridades no trabajo para el gobierno ¿no? Eh, yo no trabajo tampoco para empresas y tra tra tampoco trabajo para consultorías que hacen de mediadoras entre empresas y comunidades yo trabajo específicamente defendiendo comunidades ¿no? entonces lo que yo les voy a contar es la experiencia de, como abogado ¿no? de una competencia técnica muy alta defendiendo comunidades ¿no? eh, y las posiciones que yo tengo pues están, eh, están marcadas por ese lugar desde el cual yo hablo ¿no? y claro, por todo en lo que yo creo y lo que yo me, me parece que es lo correcto ¿no? para vivir con, con dignidad ¿no? en un mundo tan complicado como en el que nosotros estamos ¿no? bueno, dicho eso Vamos a platicar. Yo le había compartido a, a Claudia, a Carlos, un programa que, bueno, no sé si, si se los pudieron hacer, hacer llegar, donde, bueno, yo eh, establecí ahí algunos, algunos subtemas, ¿no? Dentro de una... Eh, un programa que yo bueno, ya había titulado para la sesión, El juicio de amparo y la protección de los derechos colectivos de los pueblos originarios y las comunidades indígenas equiparables. Ese era el título del programa. Yo ahora en la presentación que eh, reelaboré para, para, para aquí, para, para allá, para la sesión en concreto, bueno, cambié un poco el, el título, pero bueno, la idea es la misma, ¿no? El juicio de amparo en procesos colectivos de defensa del territorio la primera parte que será con esta presentación es los aspectos técnicos del amparo en general digamos ¿no? con ejemplos y lo que quieran y lo que haga falta y la segunda parte bueno ya más bien nos centramos en un par de, de casos que son estos de Yucatán que, que les hemos comentado ¿no? bueno eh, a ver yo la, esta presentación se las puedo hacer llegar, no hay ningún problema les compartí también o le pedí a Claudia que les compartiera algunas lecturas que eran lecturas muy sencillas que estaban incluso en internet yo mandé eh, los títulos de las lecturas eh, que son más bien eh, lecturas que tratan de poner al día eh, pues la figura del juicio de amparo ¿no? sobre todo por la, reforma, eh, por la reforma constitucional y luego de 2011 y luego la expedición de la ley de amparo de 2013 ¿no? entonces tratan de actualizar algunos temas básicos de amparo esas son las lecturas que yo les compartí son lecturas pequeñitas en la idea de que las pudieran leer para la sesión para la sesión de hoy ¿no? Sin embargo, bueno, pues si alguien quiere meterse un poco más a estudiar amparo, pues yo quise empezar recomendándoles algunos libros para después ya no volver a ya no volver sobre este tema, ¿no? Eh, bueno, eh, ahí yo les pongo 10 libros, los voy a hacer llegar, les comento algunos nada más, por si a alguien le interesa el tema. Eh, claro, hay libros eh, clásicos, ¿no? De amparo que son. Eh, muy serios, ¿no? pero muy complicados de leer como es el libro de, de Burgoa sobre el juicio de amparo pues es un texto bastante difícil ¿no? eh, pero es un texto que se mantiene en una línea argumental y que debate con otras posiciones y otras maneras de ver y de practicar el amparo ¿no? eh, en la línea de Ignacio Burgoa se mantiene, se, eh, se sostiene un alumno de él que fue, eh, yo tuve la oportunidad tanto de estudiar con Burgoa como de estudiar con, con el doctor Castillo del Valle bueno, hay un libro que yo les recomiendo mucho este, el que aparece ahí de rojo, compendio de juicio de amparo de Alberto de Castillo del Valle así como su libro sobre derechos humanos garantías y amparo ahora vamos a debatir sobre este tema de los derechos humanos, las garantías y el juicio de amparo ¿no? las diferencias y demás bueno, les recomiendo mucho la lectura hay toda otra posición que es también muy, muy, muy popular que está muy extendida que es más bien la visión que tiene del juicio de amparo eh, o que personifica, digamos o que está en el trabajo del doctor Héctor Fixamudio, ¿no? que también tiene muchos años escribiendo sobre el tema y dedicado a eso. ¿no? Yo les puse ahí algunos libros, su, su libro clásico, que acaba de ser eh, reeditado hace un par de años, que es La Garantía Jurisdiccional de la Constitución Mexicana, el juicio de amparo. ¿no? Su libro sobre ensayos de amparo, un libro donde hace un ensayo sobre las nuevas, las novedades que tiene la, la, la Ley de Amparo de 2013, bueno, ¿no? y luego bueno también eh, un par de, de textos de alumnos, un Básicamente de un alumno de él, muy reconocido también, que ahora es presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el doctor Ferrer Marreo, ¿no? Con quien, bueno, también tuve yo la oportunidad de estudiar tres, unas tres ocasiones, eh, por lo menos en diferentes cursos, el tema de amparo y control de la, o derecho procesal constitucional, que es como ellos lo llaman, ¿no? Algún libro por ahí, una, eh, un libro en donde se estudia todo el proceso de creación de la ley de amparo, de la nueva, por si a alguien le interesa, en donde participa José Ramón Cosío, el actual ministro, y también bueno diferentes discípulos de él y de, y de Ferrer Magrego. ¿no? Eh, bueno, un libro muy importante, que es muy socorrido, lo puse ahí, es un libro accesible, eh, técnico, pero accesible, y es muy socorrido entre las personas que estudian en el Poder Judicial de la Federación. Yo he estudiado amparo junto a, las, junto a operadores jurídicos, digamos, ¿no? Gente que trabaja en los tribunales de la federación y demás. Es ahí donde yo me especialicé estudiando amparo. Entonces, bueno, un libro que es muy socorrido y a lo mejor a quien le interese más profundizar eh, puede, eh, por, eh, podría estar interesado en adquirirlo, es ese manual para entender el juicio de amparo de la magistrada Campuzano Gallegos, ¿no? Eh, muy buen libro, ¿no? Muy didáctico y demás. Y un libro muy especializado, que es el último que les puse ahí, muy reciente, que acaba de publicar la Corte eh, a mediados del año pasado, es este que se llama Elementos para el Estudio del Juicio de Amparo, del eh, bueno, el magistrado Tafoya, es el coordinador, es un libro espe muy especializado sobre las diferentes figuras del juicio de amparo, no donde cada autor cada autor que es magistrado, es juez, en fin, eh, consejero de la judicatura, pues escribe sobre algún tema de amparo. Bueno, esa lista también se las puedo proporcionar, por si a alguien le interesa. no eh, Todo esto para decirles que... Eh, no hay criterios homogéneos en torno a un montón de figuras que están dentro de los, del proceso y de los procedimientos del juicio de amparo sino que hay diferentes visiones y hay incluso eh, concepciones distintas sobre lo que es el juicio de amparo, sobre lo que no es el juicio de amparo para qué sirve, para qué no sirve el juicio de amparo cuáles son las limitaciones del juicio de amparo hay muchas visiones encontradas, yo les pongo ahí eh, algunas y sobre todo bueno eh, las que ponen eh, el dedo en la llaga sobre los debates pertinentes debates que se están dando ahora porque mucho de lo que se está eh, la, la nueva ley de amparo bueno, esta ley de amparo de 2013 pues se ha ido concretizando y se ha ido eh, vaya, se han ido precisando sus disposiciones a través de las resoluciones de los tribunales no estaba todo dicho y no está todo dicho con el puro texto de la ley sino que han sido a partir de los criterios que han salido de las resoluciones de casos concretos ya en aplicación de la ley que se han ido estableciendo o se han ido precisando pues el contenido normativo de la propia ley ¿no? eso bueno es muy frecuente que pase y sobre todo con, con una ley eh, con nuevas figuras y tan reciente como es esta de, 2000, de 2013 ¿no? entonces bueno ahí hay una bibliografía que ustedes podrán consultar si, si así lo desean bueno, un primer punto de partida pues tiene que ser, tiene que ver con cómo entendemos el, el, el juicio de amparo, ¿no? Y esto es un primer tema elemental, pero no está, eh, no es ajeno a los debates, ¿no? Fíjense, hay una corriente que es la que defiende eh, Fixamudio, ¿no? Junto con Ferrer MacGregor, eh, que ellos dicen que el juicio de amparo es una garantía institucional, de naturaleza jurisdiccional ¿no? de los derechos humanos ¿sí? los derechos humanos son el objeto de, el objeto de protección ¿sí? y el instrumento de protección que es la garantía, pues es el juicio de amparo ¿no? bueno, ese debate eh, bueno, es, es eso que implica eso tiene que ver incluso con la reforma de 2011 del artículo primero constitucional y el cambio de nomenclatura de garantías a derechos humanos. Es un debate muy importante que muchos consideran que ya, ya se dio y que está superado porque ya todos aceptamos que es mejor hablar de derechos humanos y no de garantías en la Constitución y entonces identificar el juicio de amparo como garantía de los derechos humanos. ¿no? Las garantías las otorga entonces, entonces el Estado y los derechos humanos simplemente los reconoce. Sin embargo, ese debate no está saldado, es un debate, ¿no? Precisamente autores como Castillo del Valle eh, están debatiendo que eso sea, que lo mejor, que esa formulación sea la correcta. Incluso les parece que va hacia la reforma, esta redacción que viene de la reforma de 2011 al artículo primero constitucional, pues es incluso retardataria o retrógrada en relación con las, con las redacciones previas, ¿no? Eh, tanto de la Constitución del 57, del artículo primero de la del 57, como del texto original de la Constitución del 17, ¿no? Y esto porque a él le parece, junto con eh, que es la posición de burgoa y de muchos de los autores clásicos en el siglo XX en nuestro país, pues les parece que lo adecuado no es hablar eh, de derechos humanos en la Constitución, sino más bien hablar de garantías de los derechos, ¿no? en la forma clásica de garantías individuales o garantías colectivas que les decían aquí garantías sociales ¿no? y que otra cosa son los derechos ¿no? que están antes de las garantías y que otra cosa pues son los medios de protección de las garantías dentro de los medios de protección de las garantías estaría el juicio de amparo ¿no? entonces si se dan cuenta las dos posiciones parecen lo mismo pero son muy diferentes por un lado hay una que dice están los derechos humanos que reconoce la Constitución y a esos derechos humanos les corresponden garantías. Una de esas garantías es el juicio de amparo. Esa es la posición de Fixamudio Ferrer Fabrego, digamos. Y por otro lado está la posición de Ignacio Burgova, de, eh, de Castillo del Valle, que sostiene que por un lado están los derechos humanos, luego están las garantías de los derechos humanos y después los medios de protección de las garantías de los derechos humanos ¿sí? como tres figuras diferentes ¿sí? aquí hay dos aquí hay tres figuras diferentes eh, a mí me parece que la posición y es muy polémico ¿eh? porque como todos están muy enbebidos todavía y contentos por la reforma de 2011 de derechos humanos eh, pues es muy polémico a mí me parece que la posición correcta ¿no? si somos estrictos y no nos dejamos llevar simplemente por la euforia, o por la moda, o por el discurso ideológico eh, eh, eh, vaya eh, popular. Eh, lo correcto es hablar, eh, distinguir entre los derechos, las garantías, y los medios de control de la constitucionalidad, como el juicio de amparo, tres figuras diferentes. Voy a explicarme eso porque de eso depende que se entienda cómo es que yo definí ahí, digo, en términos muy básicos, el juicio de amparo. ¿no? Eh, bueno, si quieren les compartimos la, la la definición, la aproximación que yo doy y de ahí eh, platicamos. ¿no? A ver, ¿qué es el juicio de amparo? Un medio de control de la constitucionalidad del ejercicio del poder público que tiene por objeto anular actos de autoridad que violenten las garantías de los gobernados establecidas en normas constitucionales y secundarias, redundando de esta manera en la protección de los derechos humanos frente a la actuación estatal ¿no? a ver, vamos por partes y voy, voy explicando primero, el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de la constitucionalidad del ejercicio del poder ¿no? Eh, de los actos de autoridad si quiere, ¿qué significa que sea un medio de control de la constitucionalidad? que sirve, es un instrumento que sirve para verificar que los actos de autoridad se apeguen al texto constitucional, en la forma, en el fondo y en el procedimiento. ¿sí? Eso significa que sea un medio de control de la constitucionalidad. Esta es una primera nota del juicio de amparo. Ahí, bueno, todos están de acuerdo, ¿no? Los, digo, los tratadistas están de acuerdo en que, bueno, eso sí. Luego, que tiene por objeto anular actos de autoridad que violenten las garantías de los gobernados. Ahí es donde vienen, donde empiezan los problemas. Porque les parece más bien que debería decir que violenten los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, que es como dice el artículo primero constitucional, ¿no? Bueno, hay varios problemas con eso, ¿no? Y si uno. Eh, podemos dar o no de acuerdo, pero lo que no podemos hacer es simplemente aceptarlo a priori de forma crítica. O sea, hay que revisar si sí o si no y dar los argumentos, porque si estamos todos casados con el discurso que viene, con el discurso de derechos humanos y simplemente de forma dogmática, repetimos lo que dice el artículo primero, bueno, pues ese no es pensamiento crítico ni científico, eso es ideología. ¿no? Bueno, a ver. Tiene por objeto anular actos de autoridad. Hasta ahí no hay problema. El amparo es... Contratos de autoridad, claro, lo vamos a platicar. Ahora se dice que también procede contratos de particulares. Sí, sí, sí, nada más que hay que leer la ley completa, ¿no? Y abajito dice siempre y cuando los actos de los particulares actúen como autoridades, ¿sí? Y le pone una serie de características. ¿Sí? esas características pues son las características de los actos de autoridad, entonces sí contraparticulares, pero siempre y cuando sus actos tengan las características de los actos de autoridad entonces no es contraparticulares o sea, es, es, es contraparticulares pero cuando operan como autoridades públicas no entonces es una trampa ahí, que si nos vamos nada más leyendo hasta donde está la coma pues que ah sí, ya habrá contraparticulares no. no, no, no, no o sea, hay que leer completo el párrafo ¿no? bueno, eso lo vamos a platicar a ver eh, que violenten las garantías de los gobernados vamos con, ese, con esa idea a ver ahí eh, muchos dirían, bueno, debería decir derechos humanos ¿no? de las personas o lo que ustedes quieran, no, no garantías del gobernado garantías del gobernado es el léxico clásico eh, convencional, ortodoxo, si quieren decirle así que se empleó durante todo el siglo XX y los primeros años del siglo XXI ¿no? Eh, después, antes, desde antes de la reforma se empezó a, a hablar más bien de derechos humanos en lugar de garantías ¿sí? y claro, cuando viene la reforma ya lo que aparece ahí son derechos humanos ¿no? eh, esto es muy, bueno, es muy chistoso porque se cita muchas veces a Ferraioli como un autor que inspira estas ideas y bueno, resulta que Ferraioli habla de eh, las garantías de los derechos ¿no? Eh, y se refiere al, al concepto que yo me voy a referir ahora, cuando la, eh, la Convención Americana se refiere a, a los derechos, sí, se habla de los derechos, pero dice la garantía de los derechos que establece esta Convención, ¿no? O sea, es muy importante fijarse en eso. Anteriormente, en nuestro país, eh, se refería sí a los derechos humanos o a los derechos del hombre, por ejemplo, en la Constitución del 57. ¿Sí? y lo que se decía es que la Constitución otorgaba garantías para el ejercicio de esos derechos. No se desconoció nunca la existencia de los derechos. Claro, nosotros podemos, se puede debatir de dónde vienen los derechos, y dónde están los derechos, cómo surgen los derechos, que sería muy importante discutirlo, porque los derechos no han estado siempre ahí, ni han sido siempre los mismos, ni surgen de generación espontánea, ni es simplemente porque los seres humanos van cobrando conciencia de que existen ciertos valores y entonces los van traduciendo en normas. Pues eso también es un discurso ideológico, ¿no? Eh, que no va al fondo del asunto. Se empieza a hablar de. ¿Cuándo surge el, el, un discurso de derechos, ¿no? Eso es muy importante que se lo pregunten. Se empieza a hablar de derechos, ¿no? En relación con bienes, con objetos, con relaciones, ¿no? eh, Se empieza a hablar en términos de derechos, siempre que un bien se encuentre en disputa, que un bien es escaso y se encuentre en disputa, que hay competencia por bienes que son escasos. Es en ese momento cuando aparece el discurso de los derechos sobre un bien. Antes no, porque todos vivimos nuestra cotidianidad sin estar hablando todo el tiempo de, del derecho a dormir. ¿no? ¿Quién habla del derecho a dormir? ¿Quién cree? Pues el que no duerme... El que tiene muchas broncas y no puede dormir, no lo dejan dormir, perdón. Eh, él es el que, el que habla en términos bueno, tengo un derecho a dormir, ¿no? Lo mismo pasa con el derecho al agua, por ejemplo. ¿Cuándo se empieza a hablar del derecho al agua? ¿O siempre se habló del agua como un derecho? No, no, no se habló siempre del, del agua como un derecho. No es que haya estado ahí el valor agua y de repente fuimos conscientes y entonces ya lo pusimos en una norma y lo consideramos como un derecho. Eso no es cierto. ¿No? o sea, es un problema práctico, real, material cuando se comienza a disputar el agua y el agua se vuelve eh, se vuelve, se escasea el agua cuando escasea el agua y cuando hay muchos que necesitan del agua es cuando se tiene que establecer una norma en donde se reconozca que todos tienen derecho a acceder al agua o, o cuando se contamina el agua es cuando se establece la norma de que eh, el, el agua debe tener ciertas características para poder verse, utilizarse en fin, es hasta ese momento cuando aparece el discurso de los derechos ¿no? lo digo porque muchos de los autores eh, que defienden por ejemplo esta idea de diferenciar derechos, garantías y medios de control eh, se refieren todavía a los derechos naturales ¿no? como dados por Dios o por no sé quién yo por supuesto no creo en eso eh, mi, mi posición más bien es muy, mucho más eh, eh, materialista ¿no? histórica eh, hay que ver de dónde surgen los derechos y el discurso de los derechos surge en situaciones de escasez de los bienes que están en disputa ¿no? Bueno, a ver, entonces están los derechos que aparecen, se empiezan a reclamar que se reconozcan derechos sobre ciertos bienes ¿no? y entonces que sean sancionados por la autoridad que tiene una presencia general en la comunidad ¿no? eso sucede así bueno, a ver ese reconocimiento que la autoridad hace de los derechos lo hace a partir eh, de establecerlos de consagrarlos, dicen pues en un texto, ¿no? en un texto normativo, preferentemente en un texto constitucional, en normas constitucionales esa referencia que hace eh, las autoridades, reconociendo derechos, ¿no? Eh, pero más bien más reconoce implícitamente derechos, pero más bien lo que hace ¿sí? es establecer, garantizar la titularidad y el ejercicio de los derechos. No es que en la constitución vengan todos los derechos que hay. Imagínense el derecho a la libertad. Pues la for las formas distintas que puede adquirir el derecho a la libertad es una es un derecho polimorfo. No se puede agotar en una en un catálogo de 10, tenemos 10 libertades, ¿no? Pues la libertad se caracteriza precisamente por esa forma, por esa eh, capacidad de, eh, de asumir de diferentes formas. ¿Qué es lo que sí hace la Constitución? Garantiza el derecho a la libertad, ¿no? No es que establezca el catálogo completo de todo lo que supone la libertad como derecho. Y así en los demás derechos. Si ustedes buscan, por ejemplo, en la Constitución mexicana, nunca dice que las personas tienen derecho a la vida. Eso no lo dice. Lo que sí dice es que está prohibido, ¿no? Pues andar privando a otros de la vida, ¿no? O establece restricciones, por ejemplo, para la aportación de armas, en fin, o sea, establece una serie de restricciones tendientes a garantizar el derecho a la vida, que está supuesto como implícito en las garantías, ¿no? Pero lo que hay en el texto no son los derechos, porque además los derechos no pueden ser atrapados en el texto constitucional. Lo que está en el texto constitucional son si ustedes quieren, sí, un reconocimiento normativo, pero sobre todo un reconocimiento que supone que el compromiso del Estado para garantizar derechos, eso es lo que está en la Constitución en el caso, por ejemplo ¿no? de los, los burgueses y algunos aristócratas ¿no? burguesía incipiente y algunos aristócratas ingleses en el siglo XIII ¿no? cuando disputan por ejemplo a al cuate este que le decían Juan sin tierra, ¿no? le disputan eh, eh, ciertos derechos ¿no? en materia penal, en materia de debido proceso, en el pago de, de impuestos, en fin, y que se consagran en el documento este famoso que llaman la Carta Magna de 1215. ¿no? ¿Qué es lo que hay ahí? La gente está reclamando derechos, porque tiene una serie de problemas con los bosques, con el pago de impuestos. Con la forma en la que son detenidos, apresados, privados de su libertad, en fin, por la arbitrariedad del monarca, ¿no? La gente lo está reclamando. ¿Qué es lo que hacen? Presionan al monarca para que éste ceda y reconozca esos derechos en un documento, por escrito, ¿no? Y a partir de ahí, ellos puedan exigirle que respete el ejercicio de eso, la titularidad y ejercicio de esos derechos. El documento normativo lo que hace es garantizar que se reconocen y que se ejercerán sin mayor obstáculo ¿eh? por parte de la autoridad la serie de derechos que se están reclamando lo que establece los textos normativos, las constituciones de entonces para acá pues son garantías que suponen los derechos ¿sí? pero no son directamente los derechos ¿no? bueno esta es la tesis de burgoa y de Castillo del Valle y por otro lado a ver, la libertad y hay una, hay una serie de garantías de la libertad en el texto constitucional y si el Estado las viola ¿qué pasa? esa es una primera pregunta otra, a ver, tenemos todos derechos y a veces los derechos son oponibles frente al Estado, porque el Estado puede violentar los derechos no o, o las garantías, los compromisos no que él adquirió que él asumió en relación con los derechos que son las garantías ¿no? pero en los particulares los particulares que todo el tiempo están relacionándose también pueden violentarse entre ellos derechos por supuesto que sí precisamente para eso hay toda una, una regulación en diferentes leyes, normas que no son la constitución o que a veces aparecen en la constitución pero el código penal pues en la plaza, se la pasa hablando de relaciones entre particulares para que no se violen derechos por eso tipifica el robo ¿no? o la privación de la libertad o de la vida bueno, los particulares pueden violarse derechos entre sí, claro, y hay una regulación y está frente a nosotros. Código civil, código penal, hablan de, de eso. Cuando se oponen frente, al, frente a la autoridad pública, es cuando se les llama garantías, ¿sí? Y son las que establece no solo la constitución, pero digamos, la constitución, ¿no? Bueno, ese es un, un tema. Luego lo que les preguntaba, ¿qué pasa cuando la autoridad viola? Eh, los compromisos que asumió en relación con la titularidad y ejercicio de derechos de las personas ¿cómo le hacemos? de forma cotidiana la gente que ha dado una lucha porque se le reconozca un derecho bueno, lo ejerce ¿no? y muchas veces sin mayor intervención de las autoridades y cuando la autoridad interviene y obstaculiza el ejercicio del derecho o no reconoce la titularidad de un derecho, ¿qué es lo que pasa? ¿cómo le podemos hacer? bueno ahí es donde entra el juicio de amparo como un instrumento que tiene como objetivo restablecer ¿no? la situación previa a la violación de la garantía ¿sí? que eh, es una violación que deriva de la actuación del Estado es ahí donde entra el juicio de amparo como un instrumento para remediar esa violación de la garantía que claro supone de fondo la violación de un derecho ¿sí? pero de entrada lo que se violenta es la garantía, porque es un acto de autoridad, y cuando son actos de autoridad es cuando aparece la figura de la garantía. Si fuesen particulares sería otra vía, sería otro procedimiento, ¿no? Y en ambos casos estamos hablando de derechos humanos, ¿sí? Bueno, entonces son tres cosas diferentes. Los derechos, que tienen su propia dinámica de aparición, de gestación, ¿no?, de exigibilidad, de reconocimiento y luego exigibilidad práctica, eh, las garantías, que es este compromiso que asumen las autoridades en relación con los derechos de las personas, ¿sí? y después los mecanismos a través de los cuales, en caso de violación de los compromisos de las autoridades, se puede remediar la situación. ¿no? Son tres, eh, tres figuras diferentes. El juicio de amparo entra en este último rubro, es un instrumento que además de que con, eh, sirve para controlar la constitucionalidad de los actos de autoridad, ¿por qué? Porque las garantías se encuentran en normas que están en las normas constitucionales. Entonces, si lo que tú vas a verificar es la correspondencia entre el acto de autoridad y la norma constitucional, ¿sí? entonces lo que tú estás haciendo es proteger la Constitución, porque lo que va a prevalecer es la norma constitucional, no el acto de autoridad. Por eso es un medio de control de la constitucionalidad. ¿no? Claro, pero resulta que algunas de esas normas constitucionales que contienen estas garantías, pues son las que se refieren implícitamente a los derechos. Entonces también sirve, no solamente para resguardar las garantías, o sea, para eh, proteger o para convalidar los compromisos que adquieren las autoridades en relación con los derechos, sino que también sirven de forma indirecta pues, para proteger los derechos mismos. ¿sí? Ese es el papel que tiene el juicio de amparo, por eso lo, lo, lo definía yo así. ¿no? Un medio de control de la constitucionalidad, del ejercicio del poder público, que tiene por objeto anular actos de autoridad que violenten las garantías de los gobernados establecidas en normas constitucionales y secundarias, ese punto, las garantías pueden estar en la Constitución, y está muy bien, ¿no? Pero también pueden estar en normas secundarias. Y normas secundarias no se agota con tratados internacionales, ¿no? Así como tratados internacionales no son nada más los que se llaman tratados, sino que incluye convenciones, declaraciones, etcétera, ¿no? Acuerdos. Bueno, pero normas secundarias no solo son tratados. También puede haber garantías en leyes. Eso también puede ser. No hay ningún problema.